Hola Tauro, bienvenido a tu lectura para estas dos próximas semanas. Bueno, lo, primer, lo primero que me aparece como lectura en general es, creo que en ti, siempre, bueno, en ti siempre está el querer, um, el querer concretar. Um, eh, sentirte seguro, segura por donde vas eh, ir de a poco pero seguro pero también hay una parte eh, mental tuya que quiere las cosas de pronto de forma más apurada sí. Eh, no analizar tanto las cosas sino que tomar decisiones pensar de, de manera fría um, también esto se puede ver por ejemplo eh, que hay una persona de un signo de, de aire géminis, libra o acuario que de alguna manera te está eh, te está como poniendo en conflicto te está poniendo prueba ¿sí? um, se ve que eh, bueno que hay un tema familiar, ¿sí? de amigos de familia que, te ha que de alguna manera te ha mantenido en calma ¿sí? eh, que has podido equilibrar eso sin embargo puede ser que durante estas semanas te des cuenta de algunas cosas eh, que despiertes y te des cuenta de algunas cosas que por ahí te hagan sufrir un poco ¿sí? eh, que te hagan perder eh, de alguna manera ese equilibrio o a lo mejor ese equilibrio que tú creías que estaba seguro no era tan así ¿sí? la carta que te representa es el diablo, ¿sí?, que habla de, por ejemplo, de querer, eh, de buscar liberarte, ¿sí?, de darte ciertos permisos, de concederte cosas, de, de, de, de no ser tan eh, como el deber ser, ¿sí?, lo otro también pod podría hablar de una que estás en una relación demasiado, demasiado posesiva eh, de demasiado demandante eh, de igual manera con un trabajo sí es, eh, hay una situación que te tiene encadenada encadenado sí en lo familiar eh, se ve estable se, se ve digamos si eres mujer bueno, aquí estás tú que de alguna manera tú comandas todo si fueras un hombre hay una mujer de tu mismo eh, de tu mismo signo Tauro o puede ser Capricornio o una persona Virgo que de alguna manera anda dando vueltas sí pero más que nada tu entorno busca estabilidad, ¿sí? En, en tus aspiraciones buscas de alguna manera ganar, eh, demostrar que puedes a los otros, como ganar la batalla, eh, dejar de luchar, ¿sí? Y al final se ve que eh, si tú eres mujer es eh, ser tú misma, eh, recuperar tu, eh, tu validez como mujer en todos los aspectos, eh, como alguien que escucha, también alguien que seduce, eh, en todos los aspectos que, como mujer, sentirte empoderada, ¿sí? Eso es como a nivel general para las personas de signo tauro. Ahora vamos a ver cómo va en el aspecto del amor. Primero, para las personas que no tienen eh, pareja o digamos estable. Bueno, en este mes se te ve como eh, la actitud tuya es un poco de querer, te vuelvo a decir de como de querer ganar, ¿sí? um, Esta carta en general eh, sí muestra crisis o muestra ciertos conflictos, discusiones, pero también te presenta la siguiente la siguiente reflexión, lo que lo que puede parecer una crisis, lo ves como una oportunidad o como una crisis, ¿no? Eh, ahora, emocionalmente este mes para las personas solteras, se ve que yo creo que van a tomar esto como una oportunidad, ¿sí? No se ve como una, una relación. Una, por ejemplo personas que estén buscando si va a llegar un amor no se ve un nuevo amor pero sí que lo van a pasar bien eh, con amigos van a estar un poco egoísta en cuanto a lo que dan ¿sí? van a estar bastante mental es como que sobre todo van a estar analizando si conocieran a alguien o si están con alguien cuánto es lo que da la, la otra persona sus pros y sus contras su lo que me gusta y lo que no me gusta a veces ojo que pueden mostrarse un poco eh, egoístas y estar esperando que la otra persona se manifieste si por ejemplo si conocen a alguien en una fiesta o okay, que voy a esperar que el chico me llame o voy a esperar sí es como que van a tener una actitud más bien pasiva y de eh, de reflexión de de reflexión en cuanto a que me gusta y que no de la otra persona la actitud correcta aquí es ser eh, más eh, amorosa ¿sí? eh, mostrarse más amorosa eh, porque sí lo puedes eh, pasar bien te puedes, eh, o amoroso ¿no? lo puedes pasar bien pero luego es como que das pero después te repliegas y acá la actitud correcta habla de que te dejes querer, de que te dejes, de, pásalo bien, sí, sin, pon, sin poner tanta resistencia con esta carta o ver el pro y los contra ¿Vale? ahora vamos a ver a las personas que tienen pareja creo que las personas Tauro que tienen pareja eh, quizás estén pasando por una, una etapa de crisis o, o que mentalmente se sienten distanciados de la persona con la que están o que la otra persona está distante de ustedes eh, sin embargo se ve que durante estas semanas van a querer volver a retomar contacto como volver a retomar lazos eh, desde el punto de vista amoroso y también desde el punto de vista sexual ¿sí? se, y de todas maneras se van a mostrar muy, eh, muy con una actitud muy segura muy estable eh, digamos muy taurina Al, eh, en general a la gente de Tauro le gusta el disfrute el pasarlo bien eh, el, el, es eso yo yo veo que se ve eh, digamos lo que puede parecer una crisis no lo es sino que va a haber un reencantamiento acá sí la actitud correcta es eh, si si tú crees que mentalmente la otra persona o físicamente la otra persona está lejana ver qué realmente es lo concreto sí a lo mejor lo que tú supones que la otra persona está lejana es un, un pensamiento pero de forma concreta la persona está ahí todavía se puede conversar ¿sí? eh, se ve que la, eh, hay una relación que todavía se puede luchar si es que hubiera crisis ¿vale? recuerden que estas lecturas que es estoy diciendo ahora son de forma general para las personas tauro que son de sol o ascendente si quieren una lectura personalizada eh, pueden contactarme en el correo que va a estar en la caja de descripción y también los invito a suscribirse al canal si le gusta digamos como van saliendo estos Ahora vamos, vamos a ver el trabajo en general para Tauro. Bueno, en, el, en cuanto a trabajo, se, se ve que eh, van a estar muy, muy enfocados en eso. Sin embargo, pueden haber ciertos como. Eh, siento yo como ciertos parones de energía, ya sea de que eh, por estas semanas o se puedan sentir enfermos, o que por una parte, ¿sí? O que una persona eh, digamos de signo de fuego, eh, Aries, Leo o Sagitario, puede ser que eh, los critique, que les exija más, que, que si es su jefe va a estar como encima de ustedes. O la otra opción es que ustedes también eh, estén muy autocríticos. Eh, y de alguna manera van a estar pensando si donde están trabajando es el lugar adecuado porque puede eh, porque acá la actitud correcta es que eh, si tú crees que el trabajo es por ejemplo es de cierta manera o que la vida en general es cuadrado bueno acá la torre te invita como actitud correcta a que cambies ciertos paradigmas. A que si, por ejemplo, si eres una persona muy autocrítica, a que no lo seas tanto, que veas qué cosas buenas tienes de ti. Si eres una persona que tiende a ser como, a la, a ser, a, a ser como víctima y no hacerse responsable de lo que pasa, bueno ver qué está pasando con eso, hacer una revisión de eso eh, en general es un mes que va a haber mucho trabajo donde, o un mes o semanas donde va a haber mucho trabajo, donde quizás eh, emocionalmente y mentalmente vas a estar bastante cansado o cansada, y, eh, bueno, y las críticas como te decía, de alguna manera te van a hacer Pensar si ¿sí? eh, donde estás es trabajando es el trabajo indicado. Lo que debes evitar el, es eh, peleas, peleas por eh, ganar. Eh, siento que va a haber mucha competencia en donde trabajas, sí. Eh, evita eso. Eh, por ejemplo, si eh, estás preguntando si vas a conseguir trabajo en estas dos eh, en estas dos semanas, mm, no veo que consigas trabajo en estas dos semanas. ¿sí? El consejo en general es adaptarse. Si hay un, hay un problema, una crisis, adaptarse a la crisis. ¿sí? A no poner resistencia, sino que amoldarse a eso. Y como último, vamos a, vamos a sacar una carta consejo. Bueno, la carta consejo es. que ver con lo, eh, con lo sentimental entonces dice cuando sale esta carta debemos advertir la posibilidad de que exista cierta manipulación motivada por el temor a ser rechazado no hay mala intención solamente un profundo deseo de ser amado esta carta a veces también indica que debes pedir que se cumplan los verdaderos deseos que alberga tu corazón en lugar de temer el resentimiento de los demás así que bueno, con este consejo me despido y espero que te haya gustado esta lectura y que te haya sido de utilidad. Nos vemos. Hasta la próxima.